con lo que quiero introducir, que es el tema de, de la operación Antipulpo, que al principio se decía que el hermano del presidente Medina era el cabecilla. Se dice que posiblemente hay otro por encima de él. Y, y, y lo que está sucediendo en la República Dominicana es sumamente eh, bueno, fuerte. Ahorita mencionamos que el ex procurador general de la República, Alán Rodríguez, que lamentablemente un joven con mucho futuro, eh, tanto en lo que es el derecho, la política, y realmente está en una situación como la que él está, es muy difícil. Intentó viajar, como mencionamos, a Francia eh, por varias veces y lo cual no se le permitió. Él no tiene impedimento de salida. Realmente él no tiene impedimento de salida. Lo que tiene es una alerta de viaje. ¿Qué significa esto? que cuando él se presente a algún tipo de aeropuerto o aduana terrestre, aérea, marítima, las autoridades tienen una alerta para avisar a la Procuraduría General de la República. Si la Procuraduría General de la República no autoriza que eh, el ciudadano ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, viaje, no puede viajar. Que eso fue lo que sucedió. Las autoridades de la Procuraduría fueron alertadas, le dijeron que no, que ese ciudadano no puede viajar porque está en bajo de una investigación. Y eso es lo que se dice, eh, como lo dijo ahorita la, la periodista colega eh, Yulisa, García, Céspede, perdón, Yulisa Céspede, eh, que trabaja en, en, en la Z y también en otros medios eh, de televisión, dijo que una fuente primaria le confirmó a ella esta veracidad de la situación que se encuentra el ex Procurador General de la República. Yanalán Rodríguez que déjame decirte, se hablan de unos millones eh, sumamente fuertes de, de, de, de, de, de que se han eh, se han favorecido algunos exfuncionarios y por eso la investigación que se adelantó, tengo que puntualizar algo. según la información que me llegó la, los apresamientos no estaban pautados para este domingo, tuvieron que hacerlo antes de ¿Por qué? Porque supuestamente algunos imputados estaban destruyendo evidencia y extorsionando a personal de la misma Procuraduría y de otros estamentos de gobierno para que le entregaran algún tipo de, de, de prueba que lo, que lo ligara a algún tipo de corrupción. Pero yo digo, esto es algo... Bueno, y en el caso de Yalalán intentó salir, supuestamente, según la... La periodista Yulisa Céspede era hacerse un chequeo de la vista, pero llamó poderosamente la atención de que, como que tú vas a viajar a chequearte la vista y te va a llevar toda la familia, principalmente a los niños, cuando estamos en temporada escolar. Aunque la, la, algunos colegios que a distancia y no importa dónde tú estés, eh, tú puedes conectarte y, y bien. Mira, ahí estamos viendo una hermosa foto y es lo que yo digo, lo lamentable. Que un hombre con una familia tan bonita, una carrera tan bonita, eh, políticamente bien posicionado, se vea eh, en esta situación. Entiendo que para él sea muy difícil. Tenemos aquí, señor director. Eh, entiendo que para él sería muy difícil eh, eh, eh, una situación eh, bochornosa. Que ojalá, ojalá que hasta que no sea condenado ninguno de los imputados, hay que presumir que son inocentes. Hay que probarle ahora en los tribunales la fiscalía. El Ministerio Público tiene ahora esa tarea de probar que esas acusaciones sean ciertas y a qué grado estamos involucrados. Ayer el jurista, el destacado eh, abogado, Felipe Portes, citaba que debe ser cierto ¿eh? estas acusaciones. Eh, cada imputado, y digo cada imputado porque cada uno, como lo dijo eh, eh, Portes ayer, cada uno es diferente, eh, cada caso. Eh, puedes durar de 3 hasta 20 años de prisión. Él no habló de fianza, habló de 3 a, a, a 20 años de prisión. En el caso de, de, del hermano de, del presidente eh, Danilo Medina, este tiene otro, otro, otro problemita extra de lo que se le acusaba. Porque cuando fueron eh, eh, a, a buscarlo detenido, se dice que tenía armas armas de alto calibre eh, y esto complica porque estas armas son de utilería militar, no civil. Entonces eh, eso se llama posesión de arma ilegal y esto te conlleva también a un proceso penal que te puede llevar a la cárcel. Es decir que esto se ha ido complicando veloz este asunto de, del PLD que de hecho el barco del PLD se estaban tirando muchos marineros. Imagínate ahora con esta situación. Yo me imagino que para enero ya los pocos que queden en el PLD se van a ir a principalmente a la fuerza del pueblo. Esto es una situación que en el, en, el, en, el, en el fondo ni siquiera es saludable para la democracia dominicana. Pero, pero, todas y todos los dominicanos queremos un mejor país queremos eh, que la corrupción de una forma u otra sea controlada porque erradicada no va a ser eh, como el tema de la droga no, no se va a erradicar, pero que sí por lo menos sí por lo menos se pueda controlar y que los políticos sea un mensaje para estos políticos nuevos, este liderazgo nuevo de políticos que están haciendo tomen en cuenta y vean el ejemplo que hay hombres y mujeres seria, serio en República Dominicana que queremos y necesitamos un mejor país para nosotros, para nuestras familias y para el futuro de la República Dominicana.